Adelante, COIN ha ofrecido una rueda de prensa para plantear varias cuestiones... ...relativas a la sustitución de los ciruelos rojos de la Alameda... ...y la plantación de los nuevos ejemplares de Magnolios. Desde la formación se ha criticado la poca información recibida... ...en relación a estas actuaciones. Desde que empezaron con estos trabajos hasta el 19 de marzo... ...no ha habido explicaciones a, a la ciudadanía de qué se estaba haciendo... ...y la verdad es que a, a nosotras nos surgían muchas dudas". En este sentido, desde Adelante Coín se ha señalado que lo idóneo... ...bajo su punto de vista, hubiese sido una mayor información... ...sobre la actuación y contar con la participación de la ciudadanía. Adelante Coín nos hubiera gustado que todo este proceso... ...se hubiera hecho con mucha más información... ...y mucha más participación, tanto de la ciudadanía... ...como del resto de, de grupos políticos. Son muchas las maneras en las que se podía haber hecho... ...pues que la gente participara en este proceso... ...desde convocar un concurso de, de ideas o propuestas... ...hasta pues plantear distintas opciones... ...con su representación gráfica de cómo quedaría... ...y que la ciudadanía decidiera cuál es la que más le gusta". Finalmente el coordinador de la Asamblea Local, Francisco Enríquez... ...planteaba una serie de cuestiones para resolver las dudas... ...que les han suscitado los trabajos acometidos en la Alameda. Los magnolios, aunque de crecimiento lento, pueden llegar a alcanzar hasta 30 metros de altura. Estos son aproximadamente 10 pisos, siendo de forma natural árboles de gran porte. ¿Se ha pensado en su evolución a medio o largo plazo? Se trata de árboles que no pierden la hoja en otoño, por lo que dan sombra, bastante espesa, por cierto, porque su hoja es consistente, digo que dan sombra durante todo el año. ...¿por qué no se ha optado por una especie de hoja caduca... Que permita, ...que permita la entrada del sol en invierno?... ...¿se ha hecho algún dibujo con el resultado esperado... ...de la Alameda con estos árboles... ...tanto estéticamente como de las sombras... ...en los distintos meses del año y a distintas horas del día?... ...¿qué destinos han tenido los ciruelos rojos... ...que había donde ahora están los magnolios?... ...y por último... ...¿qué nos costó toda la gestión... ...incluido el viaje, si es que lo hubo?... ...para la compra de los ciruelos rojos... ...por otro lado al parecer los magnolios... ...tampoco son árboles baratos... ...que nos han costado... ...en función de vivienda...